¿Tiene el sonido? Sí, sí, el sonido va de acá. Si ah. quiere, para que vayan haciendo entrevistas y eso. Lidia, tú le ayudas a entrevistar a la gente. Espérate. Pues no tiene Rafa, Rafa, déjame el chirimbolo. Venga, vamos a ver. ¿De qué va? No ¿Qué pasa con unas boicada? Bueno, buenas tardes, tenemos aquí un participante de la manifestación. ¿Qué opinión tienes tú de lo que está ocurriendo aquí con la enseñanza pública? Que parece que nos la quieren arruinar en pro de la enseñanza privada. Di eh, por qué estás aquí y lo que piensas sobre el tema. Bueno, la verdad es que es impresionante cómo esta vez por fin se ha logrado reunir bastante gente. Más, mucho más que el, que el día 10 día. Y nada, la verdad que estamos aquí pues, por, todos sabemos por qué, así que no hay más que decir. Bueno yo te una pregunta, el movimiento este social global 15M que engloba también a través de las mareas la educación, la sanidad, la dignidad de las personas con asuntos sociales, eh, soberanía alimentaria, una reforma constituyente, yo creo que esto está todo unido por la mano, ¿no? va todo de la mano. ¿Tú qué piensas? ¿Que simplemente hay que venir aquí a protestar por la sanidad o hay que luchar por una reforma a nivel del, ya de la constitución, eliminar los dirigentes políticos, separar los poderes? ¿Qué, qué puedes opinar respecto de esto? Hombre, tú lo has dicho, o sea, una reforma hacia prácticamente todo. Eh, bueno, voy a quitar la cámara. <ríe> eh, realmente pienso que, o sea, lo que, eh, se supone que no conseguimos nada con esto, pero yo considero que sí, o sea, el hecho es la gente se está reuniendo, eh, el verse a la gente reunirse, pues nos miramos unos a otros y decimos, oye, pues estamos todos en, el, en lo mismo. Pues yo considero que a partir de ahí pues ya se puede uno eh, fomentar todo este tema, eh, crear nuevas formas o nuevas, no sé, eh, formas para reunirse, para lograr algo nuevo, o sea, algo, algo distinto, que no sea solo eh, manifestarnos y ya está. O sea, lo que está haciendo un poco la Marea Verde, en Movimiento 15M, ¿no? que está llevando a cabo un montón de acciones aparte sociales, legales. Y lo que estabas comentando, nuevas maneras de reunirse, como que se reúnen, si sí, bien te contendido, los viernes a las 8 de la tarde, la Plaza Candelaria, Plaza 15M, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, quiero que hagas una invitación a la gente para que vaya allí a seguir uniéndose uno a uno y colaborando por, por este fin. Pues, pues nada, que se anime todo el mundo, que esto no se quede solo aquí, así en salir a la calle y ya está. Y bueno, estamos viendo, o sea, cada nada, o sea, cada mes o a cada semana ya, o lo que sea, se están haciendo cada vez más manifestaciones, así que apoyo todo esto, la verdad. Eso quiere decir que algo está ocurriendo, algo malo y algo bueno también que la gente está reaccionando. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Sí. Pues nada, muchas gracias, nos vemos. Bueno. Eh, lo vemos aquí manifestándose por la educación podría dejar unas palabritas y si perteneces a un colectivo y por qué el objeto de esta manifestación pues el objeto de esta manifestación empezando por el final es que que bueno que, que está la, la sociedad indignada porque lógicamente no queremos ningún recorte en educación queremos, queremos que la, la educación sea gratuita universal y de calidad, y pública por supuesto, ¿no? y nada, eso, que estamos todos muy indignados y queremos que las cosas se arreglen, no es la solución recortar en donde es lo único que tenemos criterio, que es en la educación, ¿no? si hacemos borregos, tendremos borregos en el futuro más fáciles de manipular y eso sí es lo que nos podemos permitir. Como esa frase famosa que dice, educa un niño y no castigues a un hombre, muchas gracias. sus derechos. ¿Qué opinas de, de lo que está ocurriendo con la educación pública en España? No queremos recortes y solo queremos estudiar para, para el futuro, para, para alcanzar algo en la vida. Y que no nos recorten nada de, de educación ni nada de eso. Pues muchas gracias. Esto es importante, que los jóvenes luchen por lo suyo. ¿eh? Venga, gracias. A ver si se entera los políticos que ellos están donde están gracias al estudio. Muy bien. Tenemos aquí un profesor de la universidad, si quiere opinar de lo que está ocurriendo aquí en España con el tema de la educación. Bueno, de, pues está ocurriendo algo vergonzoso, se está recortando, no se está manteniendo el profesorado, por ejemplo. Yo soy uno de los que se va a ir a la calle en breve, en dos años, por, por estos recortes que está haciendo el gobierno, no, sin necesidad ninguna. Y estamos pagando nosotros, el pueblo... Eh, una crisis, una estafa global que tendrían que pagar los banqueros, los economistas y todos los que han jugado con nuestro dinero. ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a los dirigentes políticos eh, sobre este recorte y además que están eh, dirigiendo dinero para apoyar a las universidades privadas que están construyendo aquí en el norte de la isla? Pues algo vergonzoso, que busquen otros culpables y que apoyen a una universidad pública que tiene casi unos 300 años de antigüedad y que la están tirando a la basura. ¿no? Básicamente eso es lo que tengo que decir. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. capital la paz sol el reinventor capital a ti alti a ti alti a ti a ti alti a ti alti capitalistas. a ti alti capitalistas. Ah, ti bueno, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con la educación aquí en España y el objetivo de esta manifestación? Un desastre. Un desastre, un desastre. Un desastre. Una solución que se te ocurra a este desastre que se nos viene encima. Yo recortaría de otros lados, o sea, bueno, va bien. No sé. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. a la escuela primaria afectada por los recortes de educación. Hola, buenas tardes. Veo aquí que también la, la educación primaria sale en protesta frente a estos recortes de la educación. Bueno, nosotros somos de secundaria. Eh, Poner pone a los chicos, ellos saben... Han hecho todas las etapas de la educación y al final el resultado que, que esperaba a partir de lo siguiente. Maravilloso ver a los chiquillos aquí luchando por lo que son sus derechos, ¿no? Sí, verdad. Pero profesores y alumnos y padres. Padres, eh, perdón, padres, alumnos y profesores. Como debe ser, porque esto es de todo el mundo, no solo los que estén estudiando en este momento, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias. Nada, tío. a modo de batucada, están protestando por los recortes de educación. Ya yo, yo la represento. Qué barbaridad, que tengo que decir? Veo que aquí también a modo de batucada están protestando frente a los recortes en educación. Sí, hombre, claro que sí. Y además no importa la música, lo que importa es el ruido. Eso está claro. Ah. Muchísimas gracias. Buenas eh. tardes. Hola, buenas tardes. Veo aquí el sector de enseñanza secundaria representado eh, en la protesta. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo con la educación en el país y el objetivo de esta protesta? Pues yo la verdad que llegué tarde y no sé si está muy larga o poco, pero protestar hay que protestar. Es importante porque eh, la educación y la sanidad mm, se deben respetar, vamos, y hay, habrá que, que quitar de, de otros sitios, ¿no? Y hay que replantearlo, pero con este gobierno, con mayoría absoluta, Simplemente pues el, el sentimiento de, de decir, mira, que esto no nos gusta, pero otra cosa no, no creo que digamos. ¿Usted que se dedica a la educación, usted les le definiría lo que está ocurriendo a, los, a sus alumnos como democracia? ¿O cuál sería su punto de vista de lo que está ocurriendo? Vamos a ver, democracia es porque un partido ha sido votado mayoritariamente y bueno, y hay unas leyes, entonces... Si es una verdadera democracia, pues entonces tendríamos que cambiar las leyes si no nos gustan. O cambiar de gobierno, pues cuando nos toque votar. Pero así es el sistema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y lo demás es protestar. Protestar. Muchas gracias por su punto de vista. Buenas tardes. impresionante la cantidad de gente que ha asistido a esta manifestación estamos en la parte alta de la calle del Pilar con la cámara en alto, no se ve el inicio de la manifestación y dando marcha atrás la concentración de gente dobla la esquina por la calle Méndez Núñez participar en la manifestación de una manera más tranquila porque viene con un carrito un bebé, ¿qué es lo que opina de la situación actual de la educación en el país? ¿el objetivo de esta manifestación? Pues me parece muy mal que solo puedan estudiar a la gente con dinero, todos tendríamos derecho a tener acceso a ella, ¿no? ¿Qué opinas de la universidad privada que está montando en el norte de la isla mientras tanto están desmantelando universidades públicas, recortando un profesores, recortando un presupuesto Me parece ridículo eso como tantas otras cosas se deben distribuir mejor las riquezas. No tiene sentido que por un lado eh, estemos pagando una corona entre todos, que todos tengan una educación de lujo, mientras la mayor parte del pueblo pasa hambre, no tiene trabajo y lo está pasando fatal. Es la verdad que aterradora la situación. Horrible. Horrible. Bueno, muchas gracias y sigamos en la lucha. suerte. de la situación actual de la educación en el país, el objeto de esta manifestación. Sí, la Ay, es la cabeza de Rajoy? Soy muy tímido. <risa> Pero quién es la cabeza de Rajoy, en eso estamos de acuerdo, ¿no? De Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes eh, ¿Qué opinan de la situación actual de la, de la educación en el país del objetivo de esta manifestación? ¿De qué opinamos? Bueno, esperamos que valga para algo pero yo creo que la gente debería implicarse un poco más y ponerse al tajo porque si no nos va a coger aquí bueno, o sea que hay colectivos haciendo acciones, llevando a cabo acciones legales, y aparte de los movimientos sociales que están... Sí, pero yo creo que hay que un poquito más y además ser conscientes de que esto no es solo ahora, sino que esto va... ...que el futuro también está implicado en esto... ...y que nuestros hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Hace una escasa, una, una escasa, una, hace una escasa semana se reunió el Movimiento 15M... ...y la educación participó con la Marea Verde... ...que es la que se trata de educación. Eh, ¿Qué opinión tiene, qué visión tienen de, de ese encuentro? Eh, Objetivos, eh, por lo que me han comentado... ...ya están llevando a cabo un ILP. Mm, sí, yo asistí a la, la, a la Marea Verde... Me parece muy bien, me parece que se deberían hacer más encuentros de ese tipo y llevar a cabo más actos que la gente vea que, vamos, que no nos quedamos parados. Este movimiento 15M, que no solo lucha por la educación, sino por la sanidad, trabajo, asuntos sociales, soberanía alimentaria, se reúne todos los viernes a las 8 en punto en la Plaza Candelaria, Plaza 15M, donde están poniéndose no sé, de acuerdo qué acciones van a llevar a cabo. La verdad, que me parece algo muy interesante. ¿Ustedes participan en estas reuniones o las conocían? Eh, yo conozco, bueno, que se reunían en la calle Serrano, en un local también que se llama Taucho, ¿No? ¿no? En la Plaza Candelaria, Plaza 15M. Sí, los conocemos, pero también a veces no podemos asistir porque el horario no nos da para más. Claro, esa es la clavitud a la que estamos sometidos y no tenemos tiempo para llevar a cabo nuestras cosas. ¿Invitarías a la gente entonces a participar en estos movimientos, a luchar por sus cosas? Eh, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto, que no se queden en casa, que salgan a la calle. Bueno, pues en eso estamos. Muchas gracias. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de la situación actual? Te da vergüenza hablar, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, como es impresionante el flujo de gente que pasa por la calle del de, de Pilar, eh, un incesante caminar de personas protestando todos por, por la misma causa, no los recortes de la educación, por una, por una educación pública de calidad. Eh, es alucinante cómo siguen pasando personas y personas, todos bajo el mismo lema, un incesante caminar. así sigue pasando gente, es impresionante, levanto la cámara, no se ve el final de la manifestación, cuando llevan ya bastantes minutos pasando gente por aquí, por delante de la iglesia del Pilar, en esta calle Pilar de Santa Cruz. Hola, buenas tardes, ¿qué opina usted de la situación actual de la educación en el país, del objetivo de esta manifestación y del los que está haciendo el gobierno? Pues, ¿qué quiere que opine de la, de la educación que está desastrosa? Eh... ...yo en concreto que trabajo en la, la administración de, universitaria... ...pues ya estaba mal... ...porque lleva muchos años aplicando políticas de recorte... ...a la universidad pública... ...y evidentemente lo único que están haciendo... ...es contribuyendo a destrozarla... ¿eh? O sea, ...ya lo que significa el aumento de las tasas académicas... ...va a suponer el abandono de miles de estudiantes... Eh, ...y eso quieras que no, repercute en la calidad de la docencia en la calidad del trabajo, en la estabilidad de los trabajadores, sean docentes o sea personal propio de las universidades. ¿Y qué opina de estos recortes y este destrozo de la universidad pública cuando están construyendo una universidad privada en el norte de la isla? Pues eso, además ahora coincide exactamente, se les nota en una carrera exagerada por sacarla adelante a principios del curso, lo cual parece que pues tiene impulsos de las administraciones públicas, o al menos es lo que da uno, da lo que acaba uno entendiendo, para poner en marcha la universidad privada y, de, y acabar contribuir al destrozo de la universidad pública. Y desde dentro de la universidad, ¿qué opinión tiene sobre lo que dicen eh, múltiples políticos y empresarios de aquí de, de la zona, que una universidad privada dicen que es de mayor calidad que una universidad pública? ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto desde el interior de la universidad? A ver, yo creo que la, la calidad de las universidades no se cuestiona eh, con recortes ni con meras teorías. La calidad de las universidades se demuestra, pues básicamente por los cursos que dan, por los tal, por los resultados que ha ido dando durante la época que ha ido dando. y lo que es evidente que las universidades canarias han mejorado considerablemente, a pesar de la falta de, de presupuesto y de la falta de ayuda pública, lógicamente. Es alucinante que una cantidad de investigadores aquí en la Universidad de Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de gran prestigio internacional, pues vean ahora truncados su, sus carreras científicas por, por estos recortes, porque eh, no tan solo recortan becarios y en fungibles, sino en profesorado contratado. Sí, en profesorado, en personal de administración y servicio, porque más tarde o más temprano nos acabará llegando los recortes, suponemos. Eh, ...en fin, o sea, eh, esto es el destrozo de la universidad... ...en infraestructuras, en equipamiento... ...en fin, en todo, o sea, los recortes van a afectar absolutamente a todos... ...es facultades que van a quedar a medio construir... ...dando un aspecto, entre otras cosas aparte, a la isla lamentable... ...porque va a parecer una isla en proceso de construcción... ...en lugar de finalización de construcción... Eh, pues, ...en fin, todo esto no, desde luego no va a traer nada bueno... Eh, ...desde luego a la población canaria, desde luego que no, por supuesto... Antes me comentó un compañero surio, algo parecido, y en vez de decir un proceso de construcción, él puntualizó un proceso de destrucción. Además, eh, ¿qué opina usted de si se limita y se disminuye, se pierde la calidad de la educación, eh, esas generaciones futuras cómo serán, bajo el amparo de que cómo podrán defenderse frente a futuros gobiernos eh, impositores? Mira, yo creo que eso lo resume. Antes veía la pancarta que llevaba una muchacha joven y decía... ...se hacía una pregunta, o sea, jubilarme a los 70... ...yo lo que quiero trabajar es trabajar a los 25... ...pues eso, o sea, es que no van a lograr ni jubilarse... ...esta es una población que se va a quedar eh, absolutamente paralizada... ...viviendo de un sector eh, como es el turístico... ...que se sabe que es pan para hoy y hambre para mañana... ...porque las uh, empresas que invierten en turismo... Eh, ...hoy invierten aquí, mañana están invirtiendo en Marruecos... ...en Cabo Verde... Eh, en fin, o sea, de esto no vamos a poder vivir y lo único que significa es el destrozo y el empobrecimiento de la sociedad canaria, en definitiva. Vale, pues, muchas gracias. Venga. llegamos aquí a la zona de la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife vamos abarrotada de gente donde van llegando eh, paso a paso todos los manifestantes eh, en pro de una educación eh, pública, de calidad gratuita <risa> hemos desplegado un sistema aquí de sonido también bastante impresionante me voy a acercar a si puedo hablar con profesores de la universidad que veo por aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me podrían dar una opinión de lo que está ocurriendo aquí con la educación en España, del objetivo de esta manifestación, de los recortes del gobierno? Ah, ¿pero en serio? ¿Hay, ¿Pero hay gobierno? ¿Hay educación? Porque mal vamos si estamos cerca de la cola... ...y nos recortan por todos los lados... Eh, ...a lo mejor eso es lo que quieren, unos borregos. Creo que coincide con las opiniones de muchos otros manifestantes de aquí... ...en el sector de la educación, que ¿cómo lo ven desde dentro... Eh, ...los profesores de, de la universidad? Creo que hay muchas cosas que recortar antes que la educación... ...muchísimas cosas que recortar antes... ...por poner un ejemplo, el Senado... ¿Y la situación que se vive dentro de las universidades con tanto profesorado contratado que se va a ir a la calle no van a renovar? Uno de los grandes problemas es que quieren convertir al profesor universitario en una persona sin tiempo, en un, lo quieren convertir en un profesor de instituto, a, a, sin tiempo y dando demasiadas clases. Y otro gran problema es que están acabando con la investigación a base de recortes. Y la investigación no se recupera de un día para otro. Este retraso que va a suponer en investigación, esto ya no lo podremos recuperar nosotros, tendrá que ser generaciones futuras, porque no se recupera de la noche a la mañana la investigación. Una vez que pierdes el tren necesita muchos, muchos años para recuperarse. La verdad es que la, la situación es terrible. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ves esta concentración masiva de, de gente luchando en pro de una educación gratuita, pública, de calidad? ¿Qué opinas también de los recortes que está ofertando el gobierno semana tras semana y de los objetivos de, de estas personas que están aquí luchando por, por uno de sus derechos fundamentales, la educación? Pues el objetivo de los que estamos aquí es efectivamente una educación pública, digna y de calidad. ...y los recortes, lo único que van a hacer es acabar... ...con una de las mejores cosas que tenía el país... ...que es la educación y también la sanidad públicas... ...entonces aquí hay que estar por obligación... ...el señor ministro nos obliga a ponernos en huelga... ...y a manifestarnos. Ahora que muy bien, muchas gracias... ...¿me podrías explicar un poquito qué significa la pancarta que pues llevan? Los profes somos ingeniosos... ...y hemos jugado con el apellido del ministro... Y le hemos puesto simplemente delante un sin y luego vergüenza. Sin el ministro estaríamos mejor porque nos da vergüenza tenerlo y realmente lo llamamos sin vergüenza. lo que pone ahí. La verdad que muy ingeniosa y se nota la educación que quieren recortar. Sí, se nota que la educación la quieren recortar, pero nosotros hemos jugado con el lenguaje, que me parece que es una de las cosas más interesantes que tenemos. Sí, la verdad que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vemos cómo sigue andando la gente aquí en la zona de la Plaza del Príncipe y de momento tenemos ante nosotros unas personas con la pancarta que pone educación pública de todos, para todos, todas. Voy a ver si quieren decir unas palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la situación actual de la sanidad del país? De la sanidad, perdón, de la educación, porque ya estamos en tantas manifestaciones. De la educación, de los recortes que está haciendo el gobierno semana tras semana. Del objetivo de esta educación. Eh, eh, opino que es lamentable. Y que tenemos un gobierno que en vez de, de ayudar a las personas que están abajo, a los servicios públicos, se está gastando el dinero de todo en inyectar ...dinero a los bancos que son unos corruptos... ...y que han gestionado mal el dinero público... ...y, y nos están dejando sin recursos básicos... ...y la educación es sagrada, no se debería tocar... ...es más, lo que debería es mejorarse, nunca recortarse. Bueno, entonces... Eh, bastante claro me has dejado tu, tu postura al respecto... ...y vamos, del rescate económico a Bankia... ...a pasar de los recortes en educación y sanidad... ...vamos, es que ni hablar, ¿no? ...porque... ...lo de Bankia es una injusticia, es una indignidad porque están salvando toda la mala gestión y toda la corrupción que ha habido en esos bancos de gente que se ha enriquecido injustamente, ilegítimamente, y encima el dinero público ha ido a rescatar a esa gente, a esa, a esa sarta de corruptos, cuando ese dinero debía estar implicado en lo que es necesario para el desarrollo de un país, que es la educación y su sanidad. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Tenemos aquí una estudiante, ¿qué edad tienes tú? 17 17 años, imagino que estarás estudiando bachillerato en secundaria, está Acabando segundo Acabando segundo bachiller. o sea, ahora te enfrentas a la pau en escasa semana y estás aquí eh, dejando horas estudios porque esto es más importante para ti, ¿no? Como para muchas de las personas que estamos aquí Sí, sí ¿Qué opinas de, de estos recortes? ¿Tienen algún fundamento? ¿Los ves? ¿Cuál es tu valoración de los recortes que está haciendo el gobierno en educación? pues que son innecesarios porque hay mu muchos más sitios de donde se podría recortar, como por ejemplo en defensa o a, a los políticos o a los, a los ayuntamientos, quitar muchos ayuntamientos y muchos sueldos de los alcaldes y dejar a, a la educación que es donde más hace falta. Ahora que es impresionante lo los sueldazos estratosféricos de los políticos, no solo eso sino día tras día como vemos inyección de capital de todos hacia los bancos que son entidades privadas que nos han conducido a esta crisis. Y por lo que nos están recortando ¿Qué te parece a ti? Pues totalmente de acuerdo Los bancos tienen demasiado dinero Y, y se despilfarra mucho Y lo que, lo que menos deben de hacer Es quitar en la educación y en sanidad Que es donde más hace falta Que quiten donde, a los que más tienen A los ricos, a los que menos pagan impuestos Y a los bancos Estupendo, bueno, ¿y qué mensaje lanzarías a tus compañeros Que no han podido venir aquí O que han preferido quedarse estudiando en casa? Hombre hay mucha gente que, que ni se ha enterado de lo de hoy, porque yo me esperaba mucha más gente que hoy viniera aquí y hay mucha gente que prefiere estudiar y prefiere quedarse para esta semana, porque esta semana también es de recuperaciones y hay gente que no ha podido venir, pero yo creo que es mucho más importante que vengan aquí a que se queden estudiando, porque por mucho que estudies, vas a entrar en una carrera y no vas a tener dinero para pagar la matrícula. Oye, has dicho una cosa muy interesante, ¿eh? Y es que eh, los medios de comunicación pues, no han llegado a la sociedad, ¿no? que supone que son la voz del pueblo. Eh, ¿Qué te parece que todas estas acciones, que es la voluntad del pueblo, no se reflejan en los medios de comunicación que están para eh, transmitir lo que nosotros opinamos? Yo creo que otras manifestaciones, como la del 29 de marzo, sí que se estuvo más sonada en los medios de, de comunicación. Pero esta debería de haber tenido más información en Internet, sobre todo porque no, la gente no se ha enterado. Y hay gente que, que, que podría haber venido y que a lo, a lo mejor no tienen que estudiar y que no se han enterado. Sobre todo también el, el boca a boca es importante. Sí, por supuesto, el boca a boca es importantísimo. Entonces, ¿tú, ¿tú piensas que los medios de comunicación pueden estar dando información sesgada, que están manipulados? Probablemente sí. Ahora todas las cadenas ya no hay cadenas públicas. Las cadenas están todas compradas. Pero por eso es lo más importante el boca a boca, que la gente no crea que es importante y que crea que, que venir aquí de verdad sea algo, porque mucha gente piensa que venir aquí no es importante y que por una persona más o por una persona menos no van a hacer, que no van a conseguir nada. Ah, pues Estupendo, muchísimas gracias por tu opinión, mucha suerte con, con esa PAU que vas a tener ahora y que no solo vas a sacar buena nota de la PAU, sino que vas a conseguir recuperar los derechos que nos están robando. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. ¿Pero paramos? No, vamos a seguir grabando. Cuanto más mejor. Impresionante la cantidad de gente que está aquí reunida en la Plaza del Príncipe. No podemos avanzar. Vamos a intentar llegar hasta, hasta el centro, hasta el carrusel. participar en estas movilizaciones, estaremos todos unidos en el Frente Unitario para seguir movilizándonos, para seguir intentando que este gobierno cambie de rumbo, porque la línea que va nos va a seguir viendo en la calle. Y aquí estaremos un día y otro, lo que hagan falta, todos unidos, profesores, maestros, profesores universitarios, los padres, las madres y, como no, los más importantes, los estudiantes, ustedes, los jóvenes por tanto nos veremos en la calle hasta que este gobierno no cambie de rumbo así que ánimos compañeros y compañeras y nos seguiremos viendo aquí una y otra vez por tanto no rompamos esa unidad, no rompamos ese freno unitario todos unidos porque nos une un lema común, un objetivo común y es la defensa de la educación Pública, para todos y para todas, Es nuestro futuro, luchemos por ello, compañeros. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Ya, bien, bien. Pasado, tiene que estar ya de cargando. ¿Qué que se pasa? se quedan ustedes ¿A con esto y todo. El... ¿Lo conmigo. Los recortes que hay de la, la, en la sierra son los más duros Toma. que se han hecho en la educación pública vale, vale. de nuestra sierra. Vale. Desde que tenemos la Pero transferencia, gracias. son Una los putada. más a todos los sectores, a la, la universidad y a bien, toda la enseñanza pública de canaria. Desde aquí queremos hacer, los queremos los hacer, los de hacer de un llamamiento al gobierno. gobierno. En Canarias estamos a tiempo todavía. Señor consejero, consejero escuche a la calle, calle, calle escuche a la población, escuche a los alumnos, a los profesores, a los padres. estamos en la calle no porque nos guste estar en la calle estamos en la calle porque se está jugando nuestro futuro el de ustedes y el nuestro señor consejero, no queremos estar en la calle queremos estar en los centros educativos queremos poder estudiar en la universidad todos queremos que las ratios no se deben que no tengamos más horas lectivas, que se mejore la educación, no que se empeore. La jornada de lucha de hoy ha sido un éxito de convocatoria, de participación. Hoy hemos salido en este país en este estado cientos de miles de personas a la calle en las distintas ciudades donde se ha convocado Huelga y manifestación. Las medidas del gobierno de Rajoy y del ministro Webb son los mayores ataques recibidos, pero también es la primera vez en la historia de la lucha de la educación donde se ha dado la mayor unidad de todos los sectores hoy, desde el sector estudiantil universitario, de enseñanzas medias, de primaria, todo el profesorado de todos los niveles, Todas las AMPAs de todo el país han apoyado la jornada de huelga estudiantil y de los profesores. Los padres, nosotros los padres estamos con ustedes. Eh, no, si, porque si esto sigue no podemos pagar la, los estudios universitarios no tenemos para las tasas y no podemos dejar que nuestros hijos dejen de sacar esta no carrera universitaria campo, ¿sí? por eso, cuente con nosotros donde quiera que estén ustedes, estaremos con nosotros estaremos atrás, estaremos siempre desde cualquier colegio, desde cualquier reivindicación los padres estaremos con ustedes porque las madres y los padres somos unos sacrificados y tenemos, no podemos tener de que nuestros hijos no vayan a la universidad porque no podemos pagarle las tasas. Y es imposible que este gobierno nos quiera discriminar así. También al consejero canario que está aplicando estas normas. No podemos decir aquí en Canarias tenemos que ser especiales. Somos siete islas y es imposible que las islas menores no puedan venir a estudiar aquí porque tengan que coger un avión y me suben la tasa de los aviones sí. Sí. Los de todos y todas tenemos que estar unidos esta marea que hoy ha empezado no puede parar sí. ¿Puedes, puedes hoy los que no están aquí van a tenernos que explicar qué más tiene que pasar en la educación para que salgan a la calle. Hoy es un día en el que todos, independientemente de nuestra orientación política, de nuestra ideología, estamos en la calle luchando por una cosa, la educación pública en Canarias. Porque hemos demostrado que este movimiento que se cifra en 10.000 personas que todavía está llegando y saliendo gente de la Weyler, eh, no tiene precedente en Canarias. Y vamos a seguir así. Y eso hay que dejárselo muy claro al gobierno. Que tenga en cuenta que estamos en la calle. Que pueden hacer cosas. Que el gobierno de Canarias tiene becas universitarias que tiene que ser sensible con nosotros y tiene que ponerse de nuestro lado y si no está de nuestro lado estará enfrente contra nosotros y contra la educación esto no puede quedar aquí y tiene que seguir adelante muchas gracias a todos Buenas tardes Hoy, sin duda, es un día histórico. Un día histórico porque todos los sectores de la educación pública canaria hemos salido a la calle a defender el derecho fundamental a la educación. Es por ello por lo que desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, AMEC, queremos felicitar a todas las personas presentes aquí, así como a todas aquellas que en Canarias han salido a la calle a defender una educación pública canaria. Y han dicho no a los recortes. Todos juntos debemos quitar al titularum Basta ya. Basta ya de recortes en educación a todos los niveles. Basta ya de las políticas de cercenamiento del derecho fundamental a la educación por parte del Partido Popular. ¿Qué es lo que merece el gobierno de Rajoy y el ministro Huelva? ¿Pretenden dirigirnos como un pueblo ignorante, pues no se lo vamos a permitir. ¡Porque el es una vez! ¡Bien! Los recortes son amplios, afectan a todos los niveles de la enseñanza. En el ámbito universitario debe destacar el lamentable incremento del coste de las matrículas universitarias, que van a ascender en primera matrícula desde el 15 al 25% del total, que para el Estado supone el mantenimiento de la plaza de un estudiante en la universidad, pudiendo llegar hasta el 100% del costo en matrícula sucesiva. Sin aclarar, sin aclarar la multitud cuantía a la que podrían ascender tales gastos, el ministro Huert tiene especial atención con estudiantes no comunitarios, a los que en un ignominioso acto de lo que se podría calificar como racismo institucional les hará pagar sin ninguna consideración el 100% de esta cuantía que estimamos en torno a los 6.000 euros. justa política de beca que pondrá en difícil situación a quienes menos tienen. Se anuncia un aumento del requisito académico de hasta el 90% de los créditos matriculados. Por primera vez se requiere que los estudiantes deban alcanzar una determinada nota media para poder optar a la beca general de estudio. En el caso de la partida compensatoria, aproximadamente 3.000 euros dirigidos a estudiantes de recursos económicos muy escasos. Los estudiantes deberán aprobar el 100% de las asignaturas, desapareciendo con todo esto el carácter asistencial de las becas y ayudas al estudio. También hay que considerar el interés de hacer desaparecer ciertas titulaciones que presuntamente incumplen faltos criterios de empleabilidad. Desde la queremos solidarizarnos con la especial situación de los estudiantes ecuatorianos quienes tendrán que abandonar sus estudios y volver a su país en el cierre del programa de colaboración del gobierno de España por el cual obtuvieron una beca. Un total de 26 de estos estudiantes cursan estudios en las universidades canarias. Una historia de sueños rotos que nos desgarran a todos. Por si no fuera poco... La Universidad de La Laguna prueba una de precios de los colegios mayores y residencia universitaria Y disminuye el número de precios de acceso a la universidad en muchas titulaciones ampliamente demandadas. Ven aquí le decimos al señor rector, el Eduardo de Mérez, que no intenta abrirse de una que no comparte. No intenten gobierno con su doble moral. <risa> su doble moral. Solo para salir en la foto e intentar lavar su imagen. Señor rector, usted no defiende los derechos de los estudiantes, como viene siendo una costumbre tanto para usted como por su equipo rectoral. solo de recortes al estudiante de la universidad, sino también de amedrantamiento. Recordamos la aplicación del reglamento disciplinario franquista del año 1954 por parte del rector sobre miembros de AMEC, precisamente, <risa> precisamente por denunciar una situación referente a unas vacas, defender a los derechos de los estudiantes y ante lo, cual, ante lo cual el conjunto de la sociedad canaria se manifestó en contra de este ataque. Por eso, déjame, queremos gritar alto y claro ¡Bolera! de millones a la banca se agudiza la represión contra los que nos oponemos y defendemos un mundo diferente aprovechamos en este sentido para recordar al compañero Alberto Rodríguez vilmente agredido por elementos policiales el pasado 12 de marzo no a la subida de las tasas ¡No a la nueva política de beca! ¡No a los recortes de educación! ¡No a los no. Sí, ¡Sí a una educación pública, pública, pública, pública, pública, pública, canaria, pública, digna pública, y gratuita! Por está bajando gente por la, por la calle del Pilar. Es importante que nos coloquemos hacia los laterales de este escenario para que la gente pueda entrar en la plaza y pueda avanzar la manifestación. me toca a mí mira, mira, y yo mira. quiero hacer una reflexión, esta mañana oía al consejero en la televisión y casi se, él se definía como convocante de los actos de hoy dejarle claro al consejero que él es el que está aplica, aplicando políticas de recorte que lleva aplicando el gobierno de Canarias ya desde hace varios años esto es una movilización en contra de las políticas educativas del gobierno de Canarias que está aplicando el Consejero de Educación. No queremos recortes ni del PP, ni del PSOE, ni de Coalición Canaria. Queremos una juventud canaria formada. Llevamos desde hace ya cinco años en Canarias que miles de jóvenes que quieren acceder a la formación profesional se quedan sin plaza. En formación profesional se han quedado sin plaza. Ahora quieren hacerlo con la universidad y la enseñanza obligatoria. Vamos a oponernos a todos esos actos. Ahora le doy paso a unos compañeros que van a convocar una asamblea que, son, que están sufriendo desde hace tiempo. Los compañeros de la escuela... Ya, ya, ya, ya. Artes de la Universidad de la Laguna a 14 de mayo. Hemos decidido permanecer en estas instalaciones que consideramos públicas indefinidamente, considerando un atentado contra nuestro derecho elemental a la educación, la emisión del decreto ley 14-2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público. El derecho a la educación se encuentra recogido tanto en los derechos humanos como en la Constitución Española. La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que el fin de la educación es el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento de los demás derechos. La educación debe ayudar a la comprensión mutua, la tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos étnicos y religiosos. Una educación de calidad para todos asegura el respeto, la tolerancia y la amistad cívica como fundamentos de la paz social. A través de ella, los estudiantes conocen y respetan los derechos humanos de todos, desarrollando valores, actitudes y comportamientos acordes. Consideramos. Primero que el citado decreto ley no colabora en ninguna medida a aumentar la eficiencia y la calidad de la educación, sino que argumenta demagógicamente el desmonte de un sistema educativo público al que solo se le dedica un 4,79%, estimado según Educación, del presupuesto total, porcentaje de por sí ya bastante inferior a otros países europeos y a la media de la Unión Europea. Segundo, inadmisible cargar la deuda contraída por las comunidades autónomas al bolsillo de la estudiante y sus familias, al tiempo que se desmontan todos los servicios públicos. Tercero, que este decreto ley incurre en discriminación y xenofobia al exponer que los alumnos universitarios no comunitarios deban pagar el coste íntegro de su educación. Cuarto, que la redacción del presente decreto ley incurre en el oscurantismo al no existir datos verídicos en cada universidad sobre los porcentajes del coste real de la educación que se sufragan mediante las tasas académicas. Quinto, que el gobierno de Canarias no ha resuelto las deudas contraídas con las universidades de las autonomías, 40 millones que debe a la UNL, mientras que se han convertido, invertido grandes cantidades de capital en otros proyectos con dinero público que no revierten en el bienestar del grueso de la población, el puerto de Granadilla, el puerto... el nertra la Access Point. Sexto, que el gobierno no ha atendido las prioridades de acción y de presupuestos. En el gasto militar solo anulando los contratos de los grandes programas espaciales, especiales de armamentos Eliminar la I, +D militar y reducir la presencia de Fuerzas Armadas Españolas en el exterior serían unas medidas que permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. Exigimos la derogación inmediata del Real Decreto Ley 14-2012. La dimisión del Ministro de Educación, José Ignacio Huertz. La dimisión del Consejero de Educación, José Miguel Pérez. La dimisión del Presidente de Canarias, Paulino Rivero, por deudas la Universidad de La La adunción del equipo rectoral en general y en particular del rector Eduardo Domenech por su irresponsabilidad al no comunicar diligentemente a toda la comunidad universitaria el estado en que se encuentra la educación. El replanteamiento y agilización de las estructuras y protocolos los de la comunicación interna de la comunidad universitaria. Y por último, un cambio en el sistema educativo que deje de centrarse en la mercantilización del conocimiento y la competitividad, promoviendo la autorrealización y con ello un cambio en esta sociedad. Además, nos gustaría invitarles a asamblearnos todos aquí al final de este evento y poder discutir entre todos qué medidas podemos tomar y cómo podemos llegar a algo contra esto. Oiga, recordarle lo que acaba de decir el compañero, que luego el que quiera, está la asamblea convocada y... También queríamos recordar actos importantes, puesto que estamos en la calle, seguiremos en la calle, mañana día 23 a las 7 de la tarde, también hay manifestación aquí en Tenerife en defensa de los servicios públicos básicos como son la educación, la sanidad, la justicia y las administraciones públicas. A las 7 de la mañana, desde la Plaza de los Patos, por Méndez Núñez, calle del Pilar, y acabaremos en la Plaza de la Candelaria a partir de las 7 y de 10 a 12 para acabar la jornada tendremos una vigilia, una vigilia ¿por quién? una vigilia por todos los trabajadores y las trabajadoras que se están viendo en la calle precisamente por esa reforma laboral por tanto, mañana de 10 a 12 en el gobierno civil tendremos una vigilia están todos y todas convocados, invitados a esa manifestación a las 7 y a esa vigilia a partir de las 10 y para cerrar este acto que no deja de ser un acto cultural, lo cerraremos con la lectura de una poesía por parte de uno de los alumnos ¿vale? Hola, buenas tardes en esta hora cargada de emoción, quería elevar unos versos Así que comenzará diciendo, oídme, oídme porque es momento de emprender con furia un nuevo aliento, oriundo de la caída de los mástiles que sirvieron sobre las naves que encabezaron la contienda en tiempos de antaño. Es tiempo de considerar nuestros límites y mostrarnos sin tapujos ante ellos, y amar las dichas y disputas de los hombres que lloran y claman justicia, sumidos bajo los vítores de leales que lleva un pueblo los héroes del momento, de esos que oran en retaguardia y hacen avanzar a ritmo de fusta a los encadenados. Y yo digo que es tiempo de conversar con el refugiado para saber qué nueva estrada es su frente. Solo es sostener al cobarde, al valiente al precursor que se va a tener el seno de esta vida cambiante. Alejémonos de enmiendas devastadas por el ego, del estandarte de los bramentos hipócritas para ser pues, el del norte sin dictámenes ni palabras antepuestas, de esas que mencionan proteger sistemas decadentes para ser Pues del norte y así responder a todos el llamado del hombre que clama justicia en sus interiores más solitarios. Y veo que es tiempo del hombre y tiempo de la mujer, tiempo para alzarse del silencio y alzar un granito estridente, de esos que os han porrumpir sobre el orden de lo establecido y el que de sus bocas mane el genuino designio que antes huyó despavorido. Aquí, en esta llamada, todos tenéis plaza y el hombre invita al hombre para desnudarse juntos en esta cumbre de lucha y sueño. Tendámonos al pie del árbol y encendamos una hoguera en este campo que a ninguno pertenece. Cocinemos las piezas que juntos trajimos de la casa para poder seguir así, soldando con todos el bello caminar por estas tierras. Muchas gracias. Buenas tardes. continuar antes de que termine el curso tenemos que seguir con acciones en la calle hasta echar abajo estos planes buenas noches a todos impresionante como aún eh, todavía sigue llegando gente por la calle del Pilar, provenientes de la plaza Huel, el punto de, de partida de esta convocatoria la plaza del piso está borrotada, la gente se abre hacia los lados para que la gente pueda seguir entrando esto es maravilloso Ese hombre de ahí no nos pongo sin que se arregle porque yo no aquí? Poner tu mano. Sí. Es una parabrita. Venga, pero no puedo decir aguántame vaya. por aquí para enfocar. No te preocupes. Ah. Aguántalo ahí. Venga, tú me aguantas la cámara y vas enfocando a los chicos. Vale, no te preocupes. Y si no enfocas al ambiente. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la Plaza del Príncipe protestando por estos recortes en educación. Este gobierno que semana tras semana, pues, se levanta con una nueva idea. En teoría progresista que nos está dejando en la calle a miles de estudiantes, profesores que no van a renovar contratos. Eh, ¿Cómo ven ustedes de los más jóvenes esta situación? Bueno, yo la verdad es que lo veo bastante mal porque no todo el mundo puede pagar las tasas que están poniendo ahora, por ejemplo. Eh, mucha gente va a dejar de ir a las universidades. El, el número de alumnos en las clases de ESO y de ESO va a aumentar, lo que va a disminuir el rendimiento. Con lo cual eh, yo veo que no va a salir gente preparada, eh, la mayoría va a buscar trabajo porque no va a pagarse estudios y no va a ver dónde encontrar trabajo. Y realmente no sé cómo vamos a salir de esto, no tengo ni idea de qué hacer ni de cómo solucionarlo. La verdad, este desconcierto que uno sabe para dónde tirar, que han intentado construir una, alfabet una población alfabeta funcional como las encontramos, me incluyo yo, que estamos intentando luchar para que esto no siga adelante, volver a seguir potenciando la cultura, el conocimiento, porque en el conocimiento está el poder. La situación de ustedes, por ejemplo, cuáles ¿Están estudiando en este momento? Eh, sí, estoy estudiando segundo bachillerato. Segundo bachillerato, o sea que tienen la PAU en los próximos días, están en la última semana de exámenes de recuperación del curso y la verdad que es, eh, es de, de aplaudir que jugándose el futuro estén aquí luchando por sus derechos, porque consideran que esto es muy importante soy en Primero de Psicología y bueno, me estoy viendo apurada, en plan de suspender una asignatura y sabes que el año que viene vas a tener que pagar 25% más en las tasas que si la vuelves a suspender 50% más o sea, ya es, vas con miedo a, a suspender no sabes ni, ni cómo salir porque está claro llegar a un punto en que no puedes pagar todo lo que tienes todas tus matrículas ni asignaturas Vamos a acabar carreras en seis años por, por no poder pagarlas. Oh, bueno, si estás estudiando psicología habrás leído ya Binet. Aún no. Eh, la reflexión que decía de que hay dos clases de personas, los retrasados y los subnormales, corrígeme si me equivoco, yo creo que se refería a la clase política que nos está gobernando actualmente, ¿no? No sé, dímelo tú. Yo aún no lo he leído, pero bueno, no me, no me atrevo a juzgar desde, en ese punto. No diría ni retrasados ni subnormales. Simplemente diría que no han sabido llevar el país como tienen que llevarlo. Muy bien, muy interesante la reflexión. También por ahí escuché un comentario que decía que educa un niño y tendrás que castigar a un hombre. ¿Qué piensan si dejan de educar a estos niños? ¿Qué es lo que va a ocurrir? <risa> eh, yo, yo siempre pienso que las personas tienen que tener un nivel de educación. Y sobre todo en este tiempo que mínimo para encontrar un trabajo tienes que tener bachiller, porque ya ni siquiera es que te pidan hasta la ESO entonces, eh, realmente yo no sé lo que va a pasar, hay mucha gente que se va a quedar en la calle no van a poder pagar ni las casas y sinceramente yo no sé ni no sé cómo arreglarlo ¿no? bueno, el movimiento sí. yo sé que hay muchas manifestaciones y que intentamos conseguir algo pero no sé ni si nos están escuchando en realidad esa <risa> es otra el movimiento este global 15M, que una de las mareas, la marea verde, lucha por la educación, por una educación gratuita y de calidad, eh, ¿ustedes eh, se identifican con este movimiento, participan en las asambleas, que se reúnen los viernes a las 8 de la tarde en la Plaza Candelaria, Plaza 15M, eh, ¿lo conocen? Yo lo conozco, pero no participo en él. O sea, yo he oído básicamente a las manifestaciones que han habido estos días, ¿Sí? las tres manifestaciones, y poco más. Bueno, es interesante conocer que estas mareas están formadas por colectivos, aparte de por personas individuales que trabajan, que llevan a cabo acciones legales en muchos aspectos. Y es muy interesante que, que el pueblo lo conozca y, y luche, eh, como por ejemplo llevar a cabo un ILP, que es una iniciativa legislativa popular que se presenta en el Congreso. Entonces, eh, por ejemplo. Estas cosas son interesantes que se están llevando a cabo, aparte de estar aquí en la calle luchando y gritando, que es una presión social importante. Ustedes, por ejemplo, que están aquí y han dejado los libros aparcados unas horas, que se están jugando el futuro en los próximos próximo días, ¿qué, ¿qué le dirían a los compañeros que se han quedado en casa y no han venido? Hombre, a mí me da rabia, porque yo conozco mucha gente en mi facultad que ha reivindicado y ha dicho: bueno, yo sé que me han estado hablando días y que han dicho que van a venir. Y, últimamente, y no han venido finalmente por estar estudiando exámenes que tenemos ahora que es verdad, yo, yo tengo que estudiar no pero pienso que para tener un futuro y que esos exámenes valgan de algo <ríe> hay que estar aquí y que bueno, son unas horas que, que apoyas a, por una educación mejor y que si pueden pueden dejar esos libros un momento, aprovechar venir aquí por un futuro mejor entonces coincide con lo que dijo un compañero tuyo, antes también de psicología, que decía que de nada sirve sacar un sobresaliente en estos exámenes y el año que viene te van a dar tortas por todos lados. Exacto, no sirve de nada. Si tú sacas ahora un sobresaliente pero el año que viene no puedes ir a la universidad, de poco sirve. Bueno, pero compartimos toda la idea de que luchando, saliendo a la calle y llevando a cabo acciones sociales y legales lo vamos a conseguir, ¿verdad? Algo espero. Pues bueno, muchas gracias. Nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, genial, ¿eh? Háblate muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos acercando. Aquí a la plaza, en la plaza de, de, del Príncipe, están organizando una asamblea. Agarra para subir. Dime. No yo lo descableado para que se pueda retransmitir. Vale, Cuando terminemos podemos... Aquí está el equipo. Okay. Venga, apunten ahí cómodo. Vamos a decir: ver. Tenemos la webcam. Vamos a dejar la webcam de, no, y el micro de momento aquí. Sí. Y entonces el rollo sería intentar. Hostia, las automáticas, fuera. Sí. Más tarde. Vamos a detener la captura esta.